Y bueno, gente todos que estamos en un nuevo video, y hoy en este caso voy a criticar un video, pero no enojado, sino todo lo contrario. Voy a criticar un video que da bastante risa, y yo pienso que está actuado, porque no, no, sí está actuado seguramente, pero es muy gracioso, así que comencemos con el video. Interrumpimos tus transmisiones habituales de YouTube para traer una impactante noticia. Científicos confirman que correr como Naruto incrementa la velocidad de una persona en un 200%. ¿Cómo que correr como Naruto te incrementa un 200% más la velocidad? O sea, al correr... ¿Pero qué se tomaron? Igual ya sé que está actuado, así que... Tras décadas de investigación y más de 400 capítulos de relleno... Esta mañana, científicos confirmaron lo que era un grito a voces entre jóvenes de todo el mundo. Correr como Naruto te hace más veloz. Yo siempre lo supe. Siempre se burlaron de mí. Miren de quién se burlaron, idiota. ¿Qué? O sea... ¿Qué? Pobre pie, le, lo burlaban todo, pero ahora resulta que les cayó la boca, ¿no? Es que... Pero encima, corre medio mal, porque tiene como las manos mirando para arriba y no, es que está mal hecho, tiene que ver un tutorial, sinceramente tiene, tiene que ver un tutorial, o sea, veanlo de nuevo, dale, veanlo de nuevo, es que el chabón como que, o sea, es que, no, no, no, es que, como que corre medio mal hecho, entonces, tipo, corre bien, maldición, adiós, es que, es muy estúpido, en serio. Sin embargo, no todo ha sido felicidad, ya que los primeros efectos adversos del descubrimiento ya están cobrando sus primeras víctimas. Muchos ladrones andan por acá. A mi negocio viene mucho. vienen muchos. Todos debieran correr como Natur. Y la policía también debiera hacer lo mismo que Natur. Aprender a correr para atrapar a un ladrón. <risa> o sea, no, no. Como que encima Natur, o sea, no Naruto, Natur dice la señora. Pero es que se, se nota como que lo hacen a propósito, porque no, no. No es que se nota, además quién va a subir esto en YouTube y no en la tele, o sea. No, no, no. Muy malo. Pero el chabón Los policías deben correr como Natur. Natur. No es que. No, es que. Natur. Las autoridades ya toman cartas en el asunto para detener este nuevo flagelo. Bueno, la verdad es que nuestra institución ya está haciendo y tomando las medidas correspondientes al caso para enfrentar esta nueva realidad delictual nacional. Eh, incluso algunos de nuestros funcionarios ya están entrenando cómo dominar su QI interior. ¿Cómo que QI interior o algo así? Como el QI no sé cuánto. <ríe> Encima le ponen detective con sobrepeso, corre como Naruto, o sea, súper, su pero que súper estúpido, porque o sea, ¿Cómo que correr como Naruto te hace más rápido? O sea, no, no, no, eh, es que no, es que... Voy, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar YouTube, listo, chau, dejo YouTube, chau.